Está tirando algo? Señores, me encuentro aquí el día de hoy con una ex estudiante ex estrella Ella es Diana Olmos, a la cual yo le di una asignatura de Neuroanatomía Ella nos va a contar un poquito el día de hoy, aquí en la Universidad de de Santo Domingo ¿Qué es lo que hace un estudiante de medicina en una embajada y cuál es la prolongación de las materias y los horarios que tienen que ver de entre una materia y otra? Porque hay horas extensas y en la embajada nos va a contar qué es lo que se hace. Diana, un saludito. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros acá en nuestro canal. Gracias a usted por permitirnos estar aquí. Diana, ¿cuántas materias tú tienes actualmente? Yo estoy dando a las 15 materias. ¿15 materias? 15. Y de esas 15 materias, no. ¿qué tiempo de horas libres tú tienes? Bueno, alrededor de dos. La que tengo máximo es dos horas. Pero casi siempre es eh, una detrás de otra. En esas 15 materias, ¿tú vienes a qué hora a la universidad? Para que el internet está como... Eh, a las 7 de la mañana tengo que estar aquí ya. ¿Y a qué hora te vas? A las 5, 6 de la tarde. Ok. Entonces... No trabaja, no y cómo? un estudiante de medicina estudiando justamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS, puede trabajar. La verdad, que no hay personas que trabajan, hacen su pero no le van a prestar la misma atención que hoy el mismo tiempo que le puede prestar a una persona que no trabaja. Y más en medicina. Okay. Es bien difícil. Bien. Y en una embajada, ya que tú mencionaste que tiene dos horas, en esas dos horas que tú tienes libre, más o menos, ¿qué tú haces en un día normal? hoy es el chat, aquí se viene a hablar, de cuento, a hablar de los profesores malos. ¿Profesores malos? Claro, los, la, la guagua. La experiencia de los, de los profesores que están dando clase ahora, que si so tú tienes profesores buenos o malos, ¿No te toca a los profesores malos actualmente en lo que va a lo que va, no, todavía no sé, no, no se han dado a lucir todavía, pero... ponemos las ofertas en el estado Claro, porque se me creo pero... que tienes un dos semanas Ajá, pero hay rumores de algunos ahí Ok, ya que me hablaste de eso, el profesor es guagua, ¿qué es un profesor guagua? Oh, esos profesores que uno va a cenar a la clase Y te pasan, aunque sea como 70 Tú tienes algunos así ahora, actualmente. Profesores guagua, que tú vas a hacer nada y... No, no tengo. No tienes. <risa> ya está he de huevo, ¿no? okay, ¿tú estás en qué semestre actualmente? Este mi sexto. Sexto semestre. De medicina. ¿Cuántos semestres tiene la carrera de medicina en la UAS? Eh, la carrera de medicina. Ajá. Como 10. No sé, yo no sé. No sabes. Yo perdí el conteo, yo no cuento eso, que me voy a frustrar después. En premédica, ya que estamos en medicina, en premédica, ¿qué tiempo se dura en la carrera de medicina? En la UAS. Premédica. Eh, en, ¿se el, en, en el caso tuyo, ¿qué tiempo dura? Yo duré dos años. Dos años. Y es sí. el tiempo estimado, más o menos, que se dura. Sí. Mi amor. Pues Diana, tú eres muy <ríe> famosa aquí en, esta, en este lugar. No, ¿qué edad? ¿Cómo que no? No. Eh, háblame ahora de las embajadas, de, del lugar. Hay muchas embajadas. ¿Cómo están clasificadas las embajadas allí? ¿Cómo se llama esta embajada? Eh, esta embajada no tiene dueño. Yo me quiero hacer cargo porque yo siempre paro aquí. La encontramos así, vacía, y ahora hay un par de gente cómoda, pero las embajadas se clasifican según la provincia. Hay de, de hondo Valle. Eh, San Juan y así, Barahona. Una embajada es como un parquecito. Exacto, donde se viene a distraerse un poco. Porque embajadas, si ustedes tienden a tener de que el nombre de embajada, de embajada ustedes van a pensar que es un país ah, no, que no, no. tiene un lugar en otro país, un pedacito de ese lugar. Como por ejemplo la embajada de Estados Unidos, que puede estar en diferentes países, pero aquí es parecido, pero con provincias. Esta es la Universidad de Santo Domingo y hay diferentes parquecitos donde los estudiantes se recrean. Exacto. Y eso es lo que ocurre también en la parte de, estamos acá justamente de, del área de medicina. Por lo general, los estudiantes de medicina tienen mucha hora libre o se juntan de diferentes carreras, en la embajada. Casi siempre son lo de medicina. Casi siempre de medicina. Sí, lo de otras carreras ya, tú lo ves más aislado. Nosotros siempre nos conocemos, ya en ese punto donde uno está, o sea que ya. Uno está en el quinto sexto semestre de medicina y ya casi todos nos conocemos y nos juntamos aquí. Ok, Diana, ya. Saliendo de eso un poquito, de las embajadas y eso, háblame de tu experiencia con nuestra persona, conmigo, en la materia de neuroanatomía y también te di la asignatura de Anatomía 1. Cuéntame de eso, sí. tu experiencia. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué le digo? Si en Anatomía 1, el doctor que ven acá presente... Eh, era profesor asignado y este, nosotros duramos como dos semanas viniendo eh, para ver eh, conocer al famoso profesor y cuando yo entro el primer día de clase eh, me encuentro con el profesor acá, llegamos tarde ese día, me acuerdo como ahora. ¿Cómo se presenta el profesor? Como un estudiante normal. Y el profesor estaba ya en el aula. Okay. Pero entonces tenía una lista negra para los que llegaron tarde. Él tenía la lista. ¿Tú te acuerdas, María? Tenemos a María que vamos a entrevistarla también más adelante. Él tenía una li un listado. María puede salir. Y en la parte aquí. de Bien. atrás, en la parte de atrás, él dijo "Anótense los que llegaron tarde ustedes supieron que ya los que estaban tarde le tocó poner la próxima la semana siguiente y a mí me tocó de primero hace cuántos años de <risa> eso hace como tres años <risa> como dos tres años y por qué tú cogiste de nuevo la otra asignatura que seguía oh porque yo no sabía que era reynoso que era <risa> ah no sabía que era yo y qué tal cómo fue el proceso Nada, pero bueno. Algo, porque habían algunos que ya sabían que era yo la, el profesor de asignatura de laboratorio de neuroanatomía. Sí, pero con todo y todo lo que pasó, uno aprendió mucho con usted. Pero tú te dejaste influenciar dije... por otros compañeros, pues, que te dijeron, coge esta sesión, que yo voy a estar ahí. No, pero yo no sabía por qué. Se rumoraba que era otro profesor ahí, medio intenso. Yo estaba asustada. Okay. Pero me convenía ese horario y la tomé. Y cuando tú me viste okay. entonces, que era yo Hay en... un alivio, en verdad, porque ya yo lo conocía, por lo menos. <risa> aunque <risa> Puede hablar lo que estábamos... sea, puede hablar lo que sea. Esto es libre. No vamos a hacer nada, ninguna represalia, <risa> nada por el estilo. Puede... No, pero en verdad estábamos medio asustados, porque yo dije cosas, que Reynoso es muy recto. para hacer una chelcha esa clase? Chelcha. Eso no es así. Ahí se hablaba de todo. No, no, no. Y usted siempre... Doctor, dígame esto. Doctor, dígame aquello. Eso es así. Eh, siempre el método de la mayéutica. Yo te pregunto y tú me respondes. A la antigua, como sí. Sócrates. Ah, doctor, usted viene a la clase sin estudiar. Y hay algunos videitos donde sale la voz de María y la, la voz de Olmo que pueden darle más para atrás en la parte de neuroanatomía. Ahí sí. Que yo digo, Olmo, dime. Ahí sí. Pero un interrogatorio. Y María con su risitas, ¡Ay, tal cosa! ¡Ay, no, tal cosa! Eso es una chicha, señores, esa clase. Pero ya. María, man. Estos jóvenes han madurado y están en materias más avanzadas. ¿Qué tal tu experiencia en la materia más avanzada? ¿Te han ayudado esa, esa presión que se te metí en las otras materias? Sí, ayuda mucho, en verdad. Y ahora, Yo no me quejo. De, ¿Y ahora tú vas de Checha las otras asignaturas? No es de Checha, <risa> pero en verdad no me quejo. Hay muchas cosas que me. Eh, o sea, de, en la introducción, que te vienen hablando los profesores. Y ya uno sabe, tiene como la base, las ya, sab, ya sabe cómo manejarte. Conocerlo. Exactamente. Okay. Pues nada, entonces, dímelo un consejo a esos estudiantes de medicina que quieren venir para la Universidad de Tano Santo Domingo. Dile qué tiempo en verdad se dura aquí en la carrera. Y un consejito ahí para ir. Nada, que si quieren estudiar okay. medicina pueden venir para acá, pero no trabajen. <risa> aquí voy a Muya, la Yuca. Eh, coger los relax de vez en cuando y de cuando en vez, porque hay profesores que eh, que hostigan mucho. Pero nada, para adelante, es muy buena la universidad, la recomiendo y para adelante. Ah. Otra pregunta que no se me olvida. Eh, ¿tú ha, ¿Te ha tocado algún profesor que tenga, por ejemplo, alguna represalia contra ti? ¿Que te haya quemado alguna asignatura por algo o por sí. X, por Y? ¿Qué te ha pasado? O sea, no represalia, pero el semestre pasado me quemó un profesor. O sea, nos mandó para extraordinario. Pero no sé, porque el profesor, así, por así, no. <ríe> quemó media sesión. Eh, sesión. No por así, sino que uno no entendía en, su método, su metodología de dar la, la clase. No me encontraba que no era conveniente, no es por, eh, o sea, por defenderme a mí, uh -huh. pero yo me encontraba que no era conveniente y nada, nos quedamos en un grupo. ¿Ese era un profesor intenso profesor de Guagua? Ese era de que Guagua. Y después se convirtió en malo. <risa> Tiende a pasar eso, señores, con algunos docentes acá en la universidad, pero no vamos a entrar en detalle con esa parte de los docentes para no tener algunos inconvenientes. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que le lleguen notificaciones. Bye, nos vemos. Bye. No te vayan, hijo. Pero el hombre son... que tiene más clase es usted, doctor. porque Oye, eh... Oye es en el parque que está frente, frente a... Que está con Valencia, ella te sí, queda perfecta en ¿no? esto. No, amigo? quédese ahí tranquilo, que estamos hablando ahora con María. Ella está de aquel lado. Por anatomía, no vez? Sí, pero es casi es por aquí, por allá. Mira, ya va a maquillar. ¿Qué haces en una embajada? Se bueno. maquilla. Se da maquillaje, se habla mucho. Mana, estamos por el porque sí eso yo siempre estoy con Smirna, que está ahí mismo, por el frente del parqueo, en la parqueo esquina de LM. De LM eh, Corre, ven que ese hombre me tiene aquí. Ven vamos. yo no quiero. El polvo Bien, lo vas a censurar. Está bien. bien.